Hola a todos, soy Alejandro Riaño y me encuentro en temporada con mi nuevo stand-up comedy Entre Perros nos entendemos aquí en el Teatro La Castellana, ocho únicas funciones a las ocho y treinta de la noche, todos los martes y miércoles. Así que no se lo pierdan, toda la información aquí en BogotalaCarta.com. Chao.